¿Será? ¿Será? Digo, pregunto ya, mirá. Ahí viene para Julián, viene, viene. ¿Será? ¿Será? Digo, pregunto ya. Allá fue Messi corrió, quedó enganchado el primero central. Y cuando lo vio a Julián le dijo, Leo, Leo, dale. A Messi viene su traigo. Nace el segundo se viene el centro, el de y está Di María. Lleno de Fideo y está Di María. ¡Sí! Está Di María! ¡Sí! Gol, te dije. ¡Gol! Golazo, golazo, golazo. 25 minutos La envolvió con su pie zurdo Anda, toma Adentro 2 a 0 Fideo, Golazo Ahora, antes del empeine soñado de Imari Ya va a venir, saque de arco Posibilidades, Argentina Y ahí está Macal Y aquí está Ángel Viene, viene, viene Ángel Que va Golazo entra. Dios mío! ¡Gol! ¡Lino! ¡36 minutos argentino! ¡Argentino Di María! ¡Tres a sí, no. ¡Ah, por Pablo. ¡Qué lindo que está esto! Ángel Di María. ¡Desatado! Ángel Di María. Con tiempo para Ángel. dejar... La pide cerquita de por el centro y Leo, Leo, Leo, Leo. Leo. Di María, Leo, Leo, Messi, Messi, Messi, va, Messi. Golazo. Golazo. Gol. Leo, Leo Messi, Messi, Messi, va, Messi. por favor. JP, si no es un golazo y no vale, si no es un golazo y no lo contamos, 4 0 Messi, Messi, Messi. Si un golazo y no lo contamos, 4 0 Messi, Messi, Messi. Y los espectadores tienen lo que vinieron a buscar. Pero miren la cantidad de pasos Ya picó Molina, colgadita, y va Molina, Molina, Molina Le pegó Molina, no pudo pegarle Molina Rodrigo, tira pelota para Correa, Correa, Correa, le pegó Tira pelota para Correa, Correa, Correa, Correa Le pegó Sí, sí, Argentino! ¡Gol! Así siempre, así te quiero, así te quiero, Argentina correa. Ah, rebota y adentro, 15 minutos del segundo tiempo. El pase de paredes a Depol en el arranque de la jugada Calla. ...lugar al menos, la geografía de la cancha de Largo Molina, que bien que la hizo, Cayo, Cayo, Cayo, Y Buscando al menos por la derecha, mirá qué bien que pasó Jamir, el centro y de milagro. Eh. De milagro, esto no fue el gol para Miratos sea, árabes Unidos, se quedó Argentina, llegó Cayo, lo tuvo el brasileño. Sobre su palo, apoyado, casi en el palo izquierdo el arquero ahí está, le pegó Messi. ¡Ay!